Hola, soy Uriol Saña, artista de y hoy os voy a explicar un poco en qué consiste esta nueva cuerda. Esta nueva cuerda de dadario eh, es, es una cuerda Do, eh, hecha para, para viola, es la cuerda Forza, eh, que como su nombre indica, pues, eh, le da una fuerza y una calidez al instrumento, porque además está hecho de tuxteno y, de, y entorchado de plata, y le da una resonancia muy interesante. Pero hoy lo vamos a probar eh, con uh, Short Scale, que sería para, uh, para los violines de cinco cuerdas. Como podéis ver, hoy lo vamos a probar en, en este violín. Y vamos a ver qué tipo de resonancia tiene a nivel de armónicos. Eh, si yo toco la cuerda al aire... Desde aquí eh, puedo percibir sobre todo el final de los armónicos, de la resonancia. Y esto para mí es muy importante porque a medida que vas tocando eh, necesitas ¿no? que la cuerda te vaya acompañando con el sonido. Aparte el tacto es muy interesante porque es un, es un tacto agradable y, y sobre todo aguanta también por los materiales que tiene muy bien la sudoración, sobre todo de, de la mano o por ejemplo cuando tocamos en el exterior. El tuxteno nos ayuda a que los materiales no se contraigan y que aguanten mucho más uh, la, la temperatura sobre todo cuando estamos por ejemplo dentro de un teatro y vamos a la parte de exterior. Para mí también es muy importante que tenga una proyección de sonido, eh, sobre todo en los chops, eh, es un recurso que yo utilizo bastante también en las partes uh, para acompañar rítmicas, ¿no? Y, uh, y esta parte de percusión a mí me ayuda mucho a tener este punch cuando estoy eh, haciendo um, ese tipo de golpes de arco eh, con el contacto con el, tanto con el talón, ¿no? Incluso cuando hace, hago la combinación con las notas, también el armónico sigue ¿no? y se mezcla con el armónico del chop. ¿no? También si tocamos solo eh, la, la quinta cuerda, en este caso de, del quintón, también pues, bueno, nos da también un cuerpo importante mientras tocamos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y nos vemos pronto. Si queréis más información, eh, lo podéis encontrar pues, en la página web de Adario. Hasta pronto.